Dios ordena el universo. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión, y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre toda la superficie de las aguas. Dijo Dios, Haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó luz, día, y a las tinieblas, noche. Atardeció y amaneció, fue el primer día. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda, cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios, «Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, ya aparezca el suelo seco». Y así fue. Dios llamó al suelo seco, tierra, y al depósito de las aguas, mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hierbas, plantas que den semillas, y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie, y así fue, la tierra produjo hierbas, plantas que dan semilla, y árboles frutales, que dan frutos con sus semillas dentro cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día tercer. Dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen, en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros. El lucero mayor para regir el día y el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos, para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Dijo Dios, llenense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra, y bajo el firmamento. Dios creó entonces, los grandes monstruos marinos, y todos los seres que viven en el agua, según su especie, y todas las aves, según su especie. Y vio Dios, que todo ello era bueno. Los bendijo diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo sí las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes, según su especie, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes, según su especie, los animales del campo, según su especie, y todos los reptiles de la tierra, según su especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre. A su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los ser vivientes que se mueve sobre la tierra dijo dios hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales a los animales salvajes a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman y así fue Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de su trabajo, después de toda esta creación que había hecho. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor.